Espacio seguro Amor eh, Crecimiento Diversidad Amistad País es una clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en donde los estudiantes deciden hacer sus prácticas jurídicas sobre temas complejos que no suelen ser estudiados en la carrera. Trabajamos con una metodología interdisciplinaria en donde tenemos contacto directo con personas, organizaciones de sociedad civil y entidades estatales. En País estamos conscientes de la situación de discriminación a la que se ven expuestas las personas con discapacidad y las personas con identidad de género y orientación sexual diversa. Realizamos también intervenciones de las tres altas cortes y nos aproximamos a las temáticas a partir de talleres de equipo, en donde discutimos las complejidades, resolvemos dudas, impulsamos movilizaciones sociales y generamos dinámicas de apoyo. país es un espacio seguro que invita a la deconstrucción y a la autorreflexión constante. También es un espacio que se caracteriza por su calidad humana, pues todas las personas que pertenecemos a la clínica formamos relaciones interpersonales fuertes y duraderas. Por último, es un espacio que invita a la creación colaborativa, a la autorreflexión, a la autocrítica y a la movilización social.